Amigos, un saludo a toda la afición santista y muchas gracias por el detallazo. Mira, el detallazo, ahí cuando necesiten alguien para arbitraje, por lo menos. Un saludo.